En la madrugada de hoy, al menos 300 agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal entraron a la Casa de los Pueblos y desalojaron con violencia integrantes del Consejo de Pueblos Unidos de la Región de los Volcanes que tenía tomada la planta embotelladora de Agua Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla. A un mes de que se cumpliera un año de la toma de la embotelladora que tiene su sede en Francia, media centena de patrullas de la Policía Estatal y dos camiones de la Guardia Nacional se apostaron al frente a lo que los pueblos llamaron la casa de los pueblos, espacio autónomo construido por las comunidades nahuas de Puebla sobre lo que fue la empresa Bonafont, la cual robó millones de litros de agua durante 29 años en la región. Los integrantes de la organización indígena aseguraron al ciudadano que pese a la violencia del operativo no hubo lesionados ni detenidos, pero se han declarado en alerta máxima. Desde el 22 de marzo de 2021, la toma de la empresa Bonafont ha dado la vuelta al mundo. Colectivos de Europa, Canadá y Estados Unidos se han solidarizado con la lucha de los pueblos contra el despojo del agua, haciendo hasta una protesta emblemática en América Latina. Con esto arrancamos una campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafón del corporativo Danone a nivel global. Nosotros, los más de 20 pueblos nahuas de la región choluteca, nos declaramos en asamblea permanente y alerta máxima ante la posible reactivación de la embotelladora que secó nuestros pozos ríos y ameyales, recuperaremos lo que es nuestro como lo hemos venido haciendo históricamente haremos valer una vez más la ley de nuestros pueblos a 15 de febrero del 2022 desde las rebeldes tierras de Juan C. Bonilla agua, tierra y libertad. Fuera, borafón.